También el Consejo de la Magistratura instruye la investigación contra funcionarios judiciales que tenían conocimiento de la orden de captura internacional contra Pedro Montenegro. El Consejo de la Magistratura ha comenzado indagaciones sobre los funcionarios judiciales que habrían incurrido en las presuntas irregularidades para trabar la orden de extradición del prófugo narcotraficante Pedro Montenegro, para lo cual se dispuso a activar un control y fiscalización en Santa Cruz. Hemos ordenado ya a la ciudad de Santa Cruz, específicamente al Consejo de la Magistratura, de que si existiera participación de algún funcionario judicial en alguna irregularidad respecto a este caso, Obviamente se va a hacer el control correspondiente y se asumirán las medidas disciplinarias o penales que corresponden. De acuerdo a la información recolectada, el ahora ex juez mixto y sentencia de la niñas y adolescencia de Cotoca, Federico Jiménez Rúa, en un acto procesal desarrollado el 16 de diciembre del 2015, resolvió a favor de Montenegro una acción de libertad, dejando sin efecto la orden de aprehensión. Sin embargo, el hecho de que ya no sea autoridad judicial no lo alejaría de la responsabilidad penal a Jiménez. El hecho de que un funcionario público o funcionario judicial haya dejado el cargo y haya dejado de ejercer no lo exime de alguna responsabilidad que haya producto de alguna irregularidad anterior o durante la función de su, de su mandato de su cargo. Montenegro tiene una orden de captura internacional para disponer por narcotráfico ante la justicia de Brasil.